Hello, it's me, Ibrahim, again, and today we have the pleasure to introduce our new home owner, <laughs> Saida. Uh, ella nos va a hablar en español, cómo nos encontramos, cómo fue la, el tránsito, eh, hasta el día de ser de donde estamos hoy. Ok, entonces. Pues lo único que puedo decir es que me ha ayudado. Con todo el proceso en la compra de la casa. Perfecto. Y todo se ha logrado, gracias a Dios. Gracias a Oye, la firma. Ah, oh, perfecto. Eh, eh, ¿Me puedes recomendar a otra gente? Sí, puedo recomendarlo. ver <risa> eh, no, mis... si le ponen un poquito de presión ahí. <risa> eh, sí. Mi español se entiende bastante. Sí. Para mi gente latina, yo soy latino de corazón. Me encanta servir a, a mi gente latina. Como se dice, viva la raza. Por favor, me pueden llamar al 800... God help me 837 837 5417 y mi pantalla como ya saben es uh, homezilla.com estoy listo a servirle a buscarle el préstamo mejor precio buscarle la casa hacer lo más que puedo para que usted lo logre lo que quiere que Dios le bendiga a todos amén